Buenos días, eh, mi nombre es Gaspar Pérez Martínez y vengo a hablaros de los probióticos y su interacción con nuestro organismo en esta lección de hoy. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son organismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Estamos hablando de organismos vivos, eh, por lo tanto eh, va a tener una, van a tener una gran complejidad biológica, habrá una gran diversidad dentro incluso de la misma especie atendiendo a las distintas cepas, tendrán propiedades distintas y mutaciones que puedan tener y eh, tienen que tener una serie de, de, de requisitos, deben ser seguros para la salud y para eso eh, tienen que eh, encajar en los requerimientos legales de los distintos organismos nacionales y supranacionales que regulan eh, los alimentos, en este caso y también eh, conferir beneficios para la salud. Estos beneficios eh, también, según eh, organismos y, y, y localización geográfica, y naciones, eh, deben estar aprobados o, o, o validados por organismos, los organismos pertinentes. En el caso de Estados Unidos, pues está la, la FDA, con su reglamentación sobre eh, Functional Foods, y en el caso de la Unión Europea, la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, tiene que aprobar lo que se llaman health claims o eh, atributos saludables. En, el, en Europa se ha generado una curiosa paradoja y es que en el caso de los probióticos, gran parte, bueno, todos los eh, expedientes que se han presentado solicitando la aprobación de atributos para la salud han sido denegados. Sin embargo, Siguen teniendo un gran interés científico y en su aspecto de beneficio económico como, como interés de negocio para las empresas porque sí que hay datos reales, datos eh, fehacientes de, sus, eh, de su actividad, de su beneficio para el huésped. ¿Cuáles son las, las soluciones que se pueden plantear? Bueno, pues básicamente demostrar las evidencias científicas e implicar a profesionales de la salud y agencias reguladoras en la solución de este problema. En el caso de Europa estos problemas han venido normalmente por la falta de definición de las cepas, detalles de, de, de forma, eh, cómo se han expresado esos atributos eh, saludables, a veces la, el, el wording, las palabras no han sido las adecuadas, o eh, en muchos casos se han demostrado esos beneficios para la salud sobre estudios clínicos, en, en, en eh, voluntarios enfermos, cuando, si estamos hablando de un alimento, los beneficios se tienen que ver en todos los consumidores, estamos hablando de personas sanas también. De la, de la microbiota intestinal los probióticos participan directamente en el balance, en el equilibrio entre salud y enfermedad. De manera que hay funciones claras que benefician al, al huésped y eh, también funciones de la microbiota intestinal que pueden eh, generar en la enfermedad. Esto se describe en esta diapositiva, desde la función trófica, control de inflamación, inhibición de competencia de patógenos, en el aspecto eh, beneficioso, llegando incluso a beneficiar la salud eh, cardiovascular, a la, en, las enfermedades eh, intestinales y estreñimiento. En, en, este, en este tránsito de salud a enfermedad hay un factor muy importante, que son los ácidos grasos de cadena corta. Las moléculas sintetizadas por las bacterias intestinales y en particular por varios grupos de los probióticos conocidos eh, entran de, dentro de esta clasificación de eh, ácidos gasos de cadena corta, es decir, ácido láctico, acético, butírico y propiónico. Este, esta síntesis de ácidos orgánicos transcurre a partir de los que inicialmente producen las bacterias fermentativas, que son estos probióticos que decíamos, y con la ayuda de varios habitantes habituales del intestino. Eh, de manera que al final eh, conseguimos la producción del de láctico, acético, propiónico y butírico. El otro aspecto de las bacterias beneficiosas, de, eh, que, que puedan ser por ejemplo los, los, los probióticos, es la, el, el contacto, la interacción directa entre la bacteria y el, el huésped concretamente la mucosa y, eh, en primera instancia, la primera barrera, que serían las células epiteriales. Hay eh, muchísimos trabajos que, eh, dedicados y que demuestran que eh, cepas como Escherichia coli, Nisle eh, o Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei Plantarum, tienen numerosas eh, moléculas superficiales o secretadas o bien eh, secretadas por mecanismos eh, convencionales o por mecanismos no convencionales como puedan ser eh, eh, reguladores de la, de la transcripción, eh, chaperonas como GroEL eh, y componentes de la superficie como las proteínas del, de los uh, PILI y de la, las proteínas de la superficie como las S, S, eh, SLPA, eh, en el caso de, de lactobacillus casei para casei y Ramnosus eh, encontraron las proteínas P40 y P75, que, eh, para las cuales eh, hay un mecanismo bastante bien demostrado eh, de intervención directa con eh, las células epiteliales y transmisión de, de señales hacia, hacia rutas antiapoptóticas, antiinflamatorias. De modo que, como conclusión, tendríamos que los probióticos son organismos vivos, y por tanto complejos y directos que aportan beneficios para la salud eh, del huésped. Sin embargo, siguen necesitando más investigación y coordinación entre las entidades reguladoras, científicos y empresas con el fin de que el, el consumidor se pueda beneficiar de estos beneficios reales que tienen los, los probióticos. Existen bases sólidas para afirmar que en conjunto de la microbiota intestinal eh, hay grupos bacterianos con notable efecto para la salud. No solamente los probióticos convencionales ya conocidos, que conocemos todos desde, desde eh, cepas de, de Saccharomyces, Bacillus, eh, Lactobacillus de distintos géneros y especies y bifidobacterias, sino quizá algunas bacterias nuevas que se puedan aislar a partir de ahora. Eh, se sabe también, eh, se, se debe, que eh, las funciones metabólicas que cumplen cada uno de estos grupos bacterianos antagónicas con patógenos y la interacción con los tejidos del sistema inmune eh, están eh, determinados por grupos bacterianos concretos y eh, muy especializados en cada uno de ellos dentro del, del intestino.